Bienvenidos a Creaciones Betina. En este video hice una colaboración con dos canales, Plan Bemuer y Regala Siempre Amor. Les mostraremos 30 ideas. Estas son tres de las ideas del canal Plan Bemuer que están muy novedosas. Y estas son tres lindas manualidades de Regala Siempre Amor. Espero les guste el video. Vamos ahora con mis 10 ideas. Primera idea: Para la primera carita hacemos una bolita, vamos a hacer la lucecita de los ojos, tres bolitas y vamos a pintar dentro negro. Hacemos otra bolita así igual aquí estarían los dos ojitos las cejitas y hacemos la boquita para pintar acá los cacheticos rosados ahora para estos próximos próximas caritas van a seguir el paso a paso Así nos quedarían todas las caritas, bastante fáciles de hacer. Segunda idea. Vamos a tomar una caja de leche y vamos a quitar o a cortar sus cuatro lados. Vamos a utilizar tres, vamos a cortar cubiertos. Vamos a utilizar imanes de publicidad. Voy a quitarles este papelito y vamos a pegarlos en una cartulina negra. Cortamos y vamos a pegar cada cubierto en ella. Acá los corté, les pegué tres pulitas negras y con la tapita. Dibujé caritas cowboy y nos quedaría así tercera idea, voy a utilizar polietileno vamos a cortarlo en dos, vamos a dibujar acá dos chanclas que tengas acá vamos a cortar una plantilla en foamy y voy a cortar acá otro polietileno que iría acá encima de este de espesor de un centímetro, vamos a tomar dos medias forramos esta plantilla vamos a cortar acá Vamos a coser con una puntada sencilla y hacemos lo mismo con la parte superior de la sandalia y vamos a pegar así con silicona caliente. Ahora vamos a aplicar silicona caliente y pegamos la plantilla. Ya después de tener pegada la parte superior de la sandalia, decoramos. Y acá en esta parte vamos a hacerle puntitos de silicona para que no quede lisa. Nos quedaría así las sandalias, espero les guste cuarta idea, vamos a cortar un cuadro en cartulina de 18 por 18 acá en esta parte vamos a medir 5 centímetros y en los lados vamos a medir 3 centímetros vamos a hacer un bolsito, trazamos las líneas acá en esta parte vamos a redondear, acá medimos 2 centímetros y vamos a hacer acá la cogedera del bolso vamos a medir acá 2 centímetros y terminamos de dibujar Acá los corté en cartón. Vamos a señalar acá, a medir 4.5 centímetros y hacemos acá esta curva. Vamos a sacar esta en cartulina y dos en goma eva. Vamos a pegar ahora estas dos partes y las forramos con papel decorativo. Esta parte la vamos a forrar con goma eva y estas partes las vamos a pegar acá. Para decorar utilizamos gemas o piedritas y estas dos partes para colgar las llaves. Quinta idea, vamos a tomar un vasito de yogur y voy a forrarlo con cinta. Acá en esta parte coloqué una tirita de goma eva con brillo. Y voy a utilizar esta imagen para pegársela al vasito. Para decorar hice unas florecitas y esta parte la voy a pintar con esmalte. Pegamos las florecitas y colocamos dulcecitos. nos quedaría así, sexta idea, vamos a tomar una botella grande y la vamos a cortar así, vamos a forrarla con toalla y nos fijamos que en esta parte nos queden por ahí dos centímetros para doblar ahora vamos a acabar de pulir acá en la parte inferior y vamos a pegar acá una bolita de toalla para pulir vamos a pegar acá esta parte vamos a medir una toallita de 24 centímetros y la doblamos así vamos a coser con puntada sencilla y pegamos así pegamos acá aplicamos silicona líquida y pegamos así luego volvemos a pegar así aplicamos silicona y doblamos hacia arriba y ya decoramos vamos a pegar una florecita en pompones y le pego acá pompones también. Nos quedaría así esta idea. Séptima idea. Voy a tomar un molde de acetato, este es de chocolates y voy a sacar los corazones. Vamos a dibujar por el revés una carita kawaii. Con esmalte voy a pintar acá la lucecita de los ojitos. igual voy a pintar todo con esmalte pintamos acá con negro igual el ojito dejamos secar acabo de hacer los cacheticos nos quedaría así voy a colocar perlitas y lentejuelas y voy a aplicar acá silicona líquida que sería para pegar un papelito con un mensaje bonito cortamos dándole la forma al corazón de estos hice otros tres de diferentes colores octava idea vamos a tomar dos imanes de publicidad y vamos a pegarlos con cinta adhesiva ahora vamos a forrarlo con cartulina cortamos hojitas blancas de blow, aplicamos buena cantidad de colbón y dejamos secar pegamos en esta parte vamos a tomar goma eva y vamos a hacer un rollito Ahora solo queda decorar, vamos a pegar florecitas y colocamos un lapicero. Esto sería para notas importantes, la pegué en la nevera. Novena idea, vamos a tomar un vaso desechable y lo vamos a forrar con goma eva de varios colores, nos quedaría así. Vamos a cortar dos bolitas en goma eva y le vamos a pintar dos ojitos. Y la lucecita se la hice con esmalte. Acá voy a hacer la boquita y hacemos acá la lengüita con marcador le puedes colocar foam y hacemos los cachetitos vamos a cortar una bolita de goma eva le voy a hacer estos piquetes para pegar acá la tapa y vamos a tomar chocolaticos y le vamos a forrar en aluminio y le hacemos caritas graciosas colocamos los chocolaticos dentro tapamos y colocamos un pitillo décima idea, voy a decorar un rasquito plástico la tapita la hice con espuma de polietileno y voy a decorar con esta cinta que parece como lentejuela continua, voy a decorar esta parte inferior y esta parte superior de la botellita, la tapita igual la decoré así, ahora voy a llenarla con bolitas de cristal y tapamos, esto ha sido todo 10 ideas del canal plan Bemuer, acá mi amiga decoró una camiseta con un lindo arco iris y pompones, acá decoró lápices de una manera fácil En este video te enseña a hacer un adorno para que decores un espacio de tu hogar. Acá enseña a reutilizar un marco de madera para que escribas las notas importantes del día. Acá hice un divertido corazón en silicona para hacer burbujas. En este video te enseña a decorar unas pantuflas de hotel y hizo una carita de unicornio. En este video nos muestra que con una simple cinta puedes hacer infinidad de decoraciones. En este video nos enseña a decorar o a hacer un cuaderno muy colorido. En este video nos enseña a decorar un rasquito para el día de la madre. Y por último te enseña a hacer este tablero colorido para escribir notas. Videos, canal, regala siempre amor. En esta idea nos enseña a hacer diseños con cassé de celular en esta segunda idea nos enseña a hacer un joyero para que ordenes tus accesorios en esta tercera idea un marca página de corazón en esta cuarta idea nos enseña a hacer un decorado de conejo quinta idea nos enseña a hacer un marca página cactus sexta idea transforma un casé sencillo en un elegante séptima idea un lápiz decorado estilo flechita octava idea pisa papel decorativo